Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las tasas de interés Nos vamos a reflejar en lo que es el interés efectivo, el interés nominal y las equivalencias En primer término hablaremos del interés efectivo anual El interés efectivo anual nos va a referir principalmente la rentabilidad en una inversión o el costo en una financiación La tasa efectiva es la que realmente me va a marcar la rentabilidad la tasa efectiva se da por lo general en términos anualizados. La tasa efectiva no se puede dividir, no se puede multiplicar. Es única en el periodo que se fije. Ahora, la tasa nominal anual es una tasa en términos de referencia. Es una tasa que se capitaliza varias veces en un año. Simplemente es eso, una tasa de referencia me va a indicar ¿Cada cuánto capitalizo los intereses en un periodo de tiempo? Por lo general, ese margen de tiempo está establecido en un año. Las tasas siempre para poderlas convertir o hallar sus equivalencias vamos a requerir de algo esencial que son los periodos de capitalización. Los periodos de capitalización se dan en el margen anual, es decir, cuántos periodos podemos encontrar dentro de un año podemos encontrar semanas, quincenas, meses, días, el mismo año, podemos encontrar trimestres, cuatrimestres, semestres o cualquier periodo de tiempo que esté incluido dentro de ese periodo anual. Entonces si fuéramos a hablar de un periodo mensual nos referiríamos a 12 meses, o sea se capitalizaría esta tasa nominal 12 veces durante un año. Si fuéramos a hablar de periodos bimestrales, esta tasa se capitalizaría seis veces dentro de ese año y así sucesivamente con cuanto periodo de capitalización podamos encontrar en esa anualidad. La equivalencia o una tasa periódica, hacemos más referencia a una tasa que también es nominal, pero que está dentro de un periodo de tiempo que es en el cual voy a pagar los intereses. La tasa que realmente me refiere a mí cuando pago los intereses es la tasa nominal, pero en términos periódicos, porque con ella es que liquido los intereses. ¿sí? A continuación vamos a ver cómo están conformadas esas fórmulas para hallar tanto el interés efectivo anual como para hallar el interés nominal anual. Hay que hacer varias precisiones antes de continuar. Una de ellas, la tasa nominal anual se puede dividir y se puede multiplicar. A diferencia de la efectiva, que la efectiva no se puede ni dividir ni multiplicar. La tasa nominal anual en un periodo de tiempo marcado entre la efectiva anual y la nominal anual siempre va a ser inferior a la efectiva anual. Y la tasa periódica siempre me va a marcar el tiempo en el cual voy a pagar los intereses como tal. Las fórmulas podemos ver que el interés efectivo lo vamos a tener, 1, que es la unidad de valor, aquí lo tenemos sumando, al final de la fórmula lo tenemos restando, R va a ser referencia a la tasa nominal, ¿sí? T va a ser referencia a los periodos de capitalización. Ahora, es importante acotar, que esta es una de las tantas fórmulas que existe para desarrollar el interés efectivo anual, pues esta es una de las tantas fórmulas que existe para desarrollar el interés nominal anual. Hay muchos autores, hay muchas formas de llegar al mismo objetivo o fin de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que esté buscando. En esta oportunidad aquí tendríamos, iríamos a buscar una tasa efectiva anual, ¿sí? A través, o si tengo la tasa nominal anual. Siempre debo de ir de año a año. No puedo pasar inmediatamente de una tasa efectiva anual a una tasa periódica. Y viceversa, tampoco puedo pasar de una tasa periódica e inmediatamente ir por una tasa efectiva anual. Cuando yo tengo la tasa nominal anual y voy a ir a buscar el interés efectivo anual, es muy relevante el periodo de capitalización. Por eso es muy importante ubicarnos en la gráfica. ¿Dónde estoy ubicado y hacia dónde me dirijo? Es decir, ¿qué tengo y qué voy a ir a buscar? Y un elemento clave para esa búsqueda es el periodo de capitalización, que en la fórmula lo vamos a encontrar como T. ¿sí? En otras fórmulas lo podrán encontrar como N, que hace referencia también al tiempo. Pero en las fórmulas de las tasas de interés, este tiempo siempre va a ser referencia y va a ser la clave los periodos de capitalización. Es decir, cada cuánto voy a pagar o cada cuánto me van a pagar los intereses.